Hoy se ha celebrado el pleno extraordinario, el que hemos votado sí a la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales y hemos dicho muy claramente que eso será un no en la aprobación definitiva si el alcalde Paco Cuenca sigue imputado y no renuncia a su cargo o si no se ha avanzado en el cumplimiento de las condiciones de trabajo en el presupuesto y en el programa económico aceptadas por el PSOE. Y eh, hemos votado así eh, respondiendo a una hoja de ruta nítida y clara que tenemos gracias a vosotros, a vuestra participación en la consulta. Eh, queremos recordaros que nuestras decisiones, eh, lo que reflexionamos en los encuentros y las consultas, están teniendo una incidencia directa, se están trasladando directamente a la vida política de la ciudad y contribuirá a mejorar la vida en la ciudad. Por eso tenemos mucha alegría de que esta responsabilidad y esta decisión sea colectiva compartida con vosotros, estamos muy orgullosos de ello y por eso también os invitamos a eh, seguir participando o hacerlo quienes aún no lo habéis probado para que sigamos siendo pioneros en la participación directa en las decisiones en los ayuntamientos.